Chicos, me acaban de pasar un video de eh, un abogado. De hecho, el canal se llama Abogado, tu abogado en casa. Vayan y lo siguen. Eh, subió un video que se llama Omega Pro y el proceso de insolvencia económica. Eh, me escribieron, Emanuel, deberías de reaccionar y comentar para que tú eh, lees más promoción porque es un video bastante interesante que le va a servir a muchas de las personas que... Cayeron en la estafa de Omega Pro. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver y vamos a analizar. Yo no lo he visto absolutamente nada y vamos a comentarlo entonces para ver qué tal está. Este es el canal y aquí se ve eh, el, el canal de YouTube. Se llama Todo Gabo en Casa para que ustedes lo vean. Vamos a, a, a tratar de si es un mensaje importante, como me dijeron a tratar de darle un poquito más de relevancia eh, a ver que, que tenga mayor difusión en, en, tanto en el canal de él como en el mío y recuerden vayan y se suscriben también al canal de, eh, de este señor vamos a verlo hola chicos bienvenidos una vez más a este su canal tu abogado en casa el canal donde les enseñamos cuáles son sus derechos y cómo defender sus derechos y hoy les tengo un tema súper espectacular Omega Pro y los procesos de insolvencia económica. ¿Por qué traigo este tema? Porque es que la gran mayoría de los clientes que en este momento nos están consultando sobre el proceso de insolvencia económica de... Per eh, perdón por la calidad. <risa> eh, se, se bajó la calidad así de repente y creo que se va a seguir bajando porque estoy subiendo tres videos en este momento. Entonces el internet está que colapsa vamos a, a tratar de que, de que esto no nos distraiga tanto y vamos a, a intentar verlo persona natural no comerciante son personas que son policías que son militares que son funcionarios públicos en un alto porcentaje este tipo de personas son las que nos están consultando y estamos para servirles pero quiero eh, hacer este video con el objetivo de que ustedes no vuelvan a caer en este tipo de pirámides miren se endeudaron muchísimo, metieron su platica en esta eh, pirámide que se llama Omega Pro No digo que la invirtieron porque realmente esto no es una inversión Lamento decirles esto, pero es una inversión Pero bueno, hoy el tema es deudas por culpa de Omega Pro Así de sencillo Y quiero explicarles a ustedes que hay una segunda oportunidad para que ustedes puedan restablecer su vida financiera No todo se ha acabado Si tú invertiste, perdón, perdón, no invertiste Metiste plata en la pirámide de Omega Pro, recuerda que tienes un salvavidas que se llama Proceso de Insolvencia Económica de Persona Natural, no comerciante. Pero antes de continuar explicando todo sobre esta situación, quiero que por favor te suscribas al canal, le des hágalo, like a este hágalo, video. Hecho. Actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo el contenido que vamos a estar subiendo. Entonces, no sé realmente eh, de qué trata el contenido. Eh, si sí, es bueno o malo, pero aparentemente no, eh, todo indica que es eh, un video de información bastante valiosa. Entonces háganlo en este momento. Lo que él dice es suscribirse a su canal y todo es para que también lo apoyemos a, a, a este creador de contenido. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, miren, resulta que desde aproximadamente tres años, desde el 2020 aproximadamente, empezó a funcionar una empresa de inversiones que se hace llamar Omega Pro yo realmente no he profundizado sobre el tema realmente pues en alguna ocasión algún amigo me dijo venga invierta en Omega Pro yo le dije no ese tipo de ese tipo de inversiones que las llaman inversiones donde usted le promete que se va a volver millonario de la noche a la mañana y va a ganar dinero y aparte usted gana si trae otras personas a que inviertan pues no son muy confiables realmente hay muchas diferencias entre una pirámide y eh, un network marketing no o, o, o un multinivel por ejemplo pero lastimosamente hubo una gran cantidad de funcionarios públicos y no solamente funcionarios públicos que se endeudaron hasta el coto que sacaron libranzas en un banco libranza del otro banco libranza acá y hoy no les está llegando nada de su salario por do, nada en su salario por dos razones obviamente les va a llegar a su salario mínimo porque ustedes saben que por, por disposición legal el salario mínimo se les debe respetar. Pero ya están embargados en algunos casos. ¿Les descuentan? nómina los créditos que tramitaron por libranza. Qué duro. Eh, eso del salario mínimo, mínimo también funciona igual en Costa Rica, de hecho. Realmente si sí. he hablado con sargentos del ejército que se ganan 4 millones de pesos y les está llegando millón, millón quinientos mil eh, Hablé con uno, obviamente con mucho respeto, yo hablo de los testimonios sin mencionar a nadie, ¿cierto? Eso es a, eso es a modo informativo eh, Nosotros respetamos sobre todo el el habeas data, que es lo que defendemos acá, ese derecho fundamental y obviamente no vamos a poner en tela de juicio ni la moral ni las, ni las situaciones personales que le están ocurriendo a cada una de las personas que nos consultan. Pero, les, me decía un sargento: venga, me está llegando 1.500.000, le mando 800 a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, 400 pago alimentación y me quedan 300.000 pesos para el mes. 300.000 pesos para 30 días, lo que quiere decir que este servidor público, que ejerce una labor muy importante en nuestro país, como es. Estar en el ejército que están para salvaguardar. Ahora, los que todavía siguen dentro de su trabajo. Cuando Omega Pro estaba en su momento más alto, muchas personas de renunciaron de su trabajo. Dijeron, no, a mí me paga más Omega Pro, mejor dejo mi trabajo. Y eso lo contaban con testimonios como que si eso fuera la gran cosa, como que si eso fuera eh, un objetivo alcan que, que toda persona debería alcanzar. Eh, eso es todavía más preocupante. Guardarnos a todos nosotros, a la población civil, tiene 300 mil pesos en este momento para vivir, pero bueno, lamentablemente todos no tenemos la misma capacidad para poder analizar la, los diferentes negocios que se nos presentan en la vida, y muchos... Por ejemplo, yo no culpo a los militares, a los policías, porque ese es el mundo de ellos y es un mundo donde generalmente no les enseñan a invertir. Eh, falta de educación financiera, realmente lo que sucede en esos aspectos. Pero ya cayeron estas personas, se endeudaron, sacaron múltiples créditos, algunos deben 100, 150, 190, 200 millones, casos de 300 y 400 millones nos han consultado. Y vuelvo y les digo, acá viene una segunda oportunidad, si usted invirtió, metió su platica en Omega Pro. Y la segunda oportunidad es proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante Y quiero que pongan mucha atención para que ustedes entiendan qué es este proceso Pero quédense hasta el final para que puedan analizar si les conviene o no les conviene Que yo diría que en la mayoría de los casos les conviene Por eso les digo que se queden hasta el final Miren, para poderse acoger a este régimen de insolvencia económica de persona natural no comerciante Tenemos que cumplir con unos requisitos y los requisitos son muy básicos, son muy sencillos ¿cuáles son los requisitos? el primero que no tenga la... demostrar de que no tiene liquidez la calidad de comerciante ¿cierto? que no estés inscrito en la cámara de comercio o que si perteneces a una sociedad no seas controlante de esa sociedad pero eso ya te lo explicamos nosotros más a fondo cuando tú decidas tomar una asesoría y decidas iniciar el proceso segundo requisito que tengas en mora superior a 90 días, dos o más obligaciones con dos o más acreedores Requisitos que es muy sencillo también de cumplir. Es decir, si tú tienes eh, cinco deudas, pero ya tienes dos que no pagas hace más de tres meses, ya cumpliste este requisito. De hecho, la gran mayoría de los que eh, les dejaron de pagar ya cumplen con este requisito. Tengo entendido. Tercer requisito. Omega Pro lleva más de tres meses de que no paga. Que del total del capital adeudado... Eh, más del 50% esté dentro de esa mora superior a 90 días. Te pongo un ejemplo. Si debes 100 millones de pesos en total, en todas las deudas que tienes, en el global de tus obligaciones, que 50 millones más un pesito estén en esa mora superior a 90 días. Requisitos muy fáciles, muy sencillos. Eh, después de que ya cumplas estos requisitos, podemos dar inicio al trámite de insolvencia económica de persona natural no comerciante que se lleva ante un centro de conciliación debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia este trámite tiene una duración de 60 días que pueden ser prorrogables por 30 días más es decir que máximo va a durar 90 días y trae múltiples beneficios te voy a decir cuál es el principal beneficio ojo, sobre todo servidores públicos, funcionarios públicos entre estos están los soldados profesionales, suboficiales del ejército, oficiales, policía, personal de la policía, docentes. bueno Aquí en Costa Rica eh, debe haber algo similar, solamente que aquí no hay ejército. En fin, eh, funcionarios de entidades territoriales del orden municipal, del orden departamental, si ustedes ya tienen embargos, que se lo decretaron con ocasión de algún proceso ejecutivo que les iniciaron esa retención que le están realizando en su salario, por ese embargo se va a suspender, lo que quiere decir que ya no le van a retener dinero o conceptos salariales por, eh, con ocasión de ese embargo lo que quiere decir que su salario le va a empezar a llegar completico si tiene descuentos por libranza se suspenden los descuentos por libranza lo que quiere decir que su salario le va a llegar completo esto sin lugar a dudas a usted le va a permitir volver a respirar no solamente económica y financieramente sino familiarmente porque es que cuando las finanzas se deterioran el entorno familiar se deteriora y muchos sabemos Correcto. que es así gran beneficio sin lugar a dudas el gran beneficio es ese Señor sargento del ejército, si usted en ese momento de su salario le están descontando 2 millones, 3 millones, pues déjeme decirle que cuando usted inicie el proceso de insolvencia económica ya no le van a poder descontar eso. Ustedes quedan dentro de un blindaje especial, dentro de una burbuja. Después de que estén ahí, nadie, los va a, ninguno de esos acreedores los va a poder embargar, los va a poder... Eh, les van a poder realizar cualquier tipo de proceso ejecutivo porque todo eso queda suspendido mientras se surte todo el trámite de insolvencia económica. Ahora bien, otro de los grandes beneficios es que se negocia sobre el capital adeudado, es decir, los intereses se pueden caer. Este es otro gran beneficio sin lugar a dudas. Porque ustedes han visto personas que dicen, venga, yo debía 20 millones y hoy me están cobrando 30, 40. Entonces, no señor, se negocia sobre el capital adeudado. Este es un gran beneficio también. Y eh, dentro de esa mesa de negociación, dentro de, esa, dentro de esas audiencias que se van a dar en este trámite de insolvencia, vamos a llevar una propuesta de pago. Y esa propuesta de pago en base a qué se hace. La persona tiene que sacar la lista de sus gastos en el mes lo que gasta en manutención, arrendamiento, servicios públicos, pensión del colegio de sus hijos, y la porción del salario o de sus ingresos que le quede, es la que vamos a utilizar para hacer una propuesta lo más objetiva posible a esos acreedores. Y decirle, señores acreedores, me queda esto de mi salario y de esta forma es que yo les voy a pagar. ¿Cierto? Después de esta propuesta, los acreedores van a decir si la aprueban o no la aprueban. Si la aprueban, perfecto se empiezan a realizar los pagos de acuerdo a cómo quedó pactado en ese acuerdo de pago. Si no se aprueba, ¿qué pasa? ¿Voy a seguir entonces con la deuda? ¿Me van a volver a embargar, a aplicar el embargo? ¿Me van a volver a hacer las, las, los descuentos por nómina de las libranzas? No. ¿Por qué? El operador de insolvencia, si no hay acuerdo, tiene la obligación de remitir este trámite de insolvencia ante el juez civil municipal. Y el juez civil municipal va a dar inicio al proceso de liquidación patrimonial. ¿Y qué es el proceso de liquidación patrimonial? Es tomar el patrimonio que tú tienes en este momento y adjudicárselo a esos acreedores. Te lo explico así en un lenguaje muy simple de comprender. No hablo con tanto tecnicismo jurídico porque te vas a enredar o te voy a confundir. Entonces... Cuando iniciamos el trámite de insolvencia, le decimos al operador de insolvencia, eh, el señor operador de insolvencia, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, esta es la propuesta de pago, y este es mi patrimonio. ¿Y mi patrimonio qué es? Pues yo tengo una bicicleta, yo tengo un televisor, yo tengo un anillo de. un anillo de, el de matrimonio. Ese es mi patrimonio, son bienes susceptibles de un valor comercial, de un avalúo. La norma no dice que tienes que tener casa, carro, vehículo, avión para poder iniciar un proceso de insolvencia económica, ¿no? Son los bienes que tú tienes, ese es tu patrimonio. Y llegamos a ese proceso de liquidación patrimonial y como te decía, se le va a adjudicar con tu patrimonio a esos acreedores para, para cancelar las deudas. Uy, pero es que mis deudas son mucho más altas, yo debo 100, 150 millones y mi patrimonio es de 6, 7 millones, de 10 millones, de 20 millones. ¿Qué pasa con el resto de la plata? esas obligaciones mutan y ya no son obligaciones civiles sino se van a convertir en obligaciones naturales ¿qué quiere decir obligaciones naturales? yo se lo digo siempre de una forma muy fácil de comprender a las personas que nos piden asesoría y es que después de que esas obligaciones se conviertan en naturales ese acreedor no te va a poder perseguir por la vía jurídica se quedó sin el mecanismo de acción para poderte eh, embargar posteriormente. ¿Por qué? Porque las obligaciones se convirtieron en naturales y se ha producido un descargue de las obligaciones. Ese descargue de esas obligaciones te va a permitir arrancar de ceros nuevamente en tu vida financiera. Y ojo, oh, porque aquí hay algo muy, muy importante. ¿Qué pasa con los reportes en las centrales de riesgo? La norma indica que al año de haberse iniciado el proceso de liquidación patrimonial... Sí, pero por lo general eso no lo limpian, tengo entendido. Deben eliminarte los reportes negativos por caducidad. Esto realmente te va a permitir a ti volver a nacer a la vida crediticia, volver a nacer a la vida financiera, ser un sujeto de crédito. Entonces, miren los grandes beneficios. Es todo un proceso, sí. Inclusive hemos llegado a procesos de liquidación patrimonial y el deudor no tiene nada, solo su salario. Y la norma no distingue... Y no indica en qué tiene que tener un patrimonio X o de tal valor para llegar a eso. No lo hace. Así que tú puedes acogerte al trámite de insolvencia e irte a una liquidación patrimonial. Y si no tienes patrimonio, pues, lamento decirles que la ley es así. Está hecha la ley de esta forma. Entonces, como ustedes pueden ver, el trámite de insolvencia económica trae muchos beneficios. Y esto, miren, esto lo hacemos para... Para decirles a ustedes que tienen derechos, que no todo está acabado. Que ese, ese militar que está de pronto patrullando en zona rural y que dice, venga, no me está quedando nada de mi salario, yo aquí caminando con mi equipo al hombro, cuidando a los colombianos y si no tengo una segunda oportunidad, sí tienes una segunda oportunidad. Y si deseas tomar asesoría, les voy a dejar acá el WhatsApp. Comuníquense al WhatsApp. agenden una cita para asesoría. No les... Voy a, a dejarlo por acá. Ahí está la información, muchachos. Uy, perdón. Ahí está la información para que ustedes la tomen. Eh, lo que estamos haciendo en este video es simplemente replicando la información que él subió para que le llegue a más personas. Probablemente esa información no sea válida para muchos de ustedes que están viendo, pero sí para otro gran sector de la población que está viendo este video. Entonces... Chicos, ahí está la información, ahí está el WhatsApp de, eh, de este abogado. Eh, si les interesa esta información, escríbanle, que para eso él está haciendo este video. Y pues, creo que eso es todo lo que tenía que eh, quería mostrarles en este video, chicos. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Chao.